Señor Muchas gracias, presidente. Eh, buenas tardes, diputados y diputadas. Eh, buenas tardes, empleados y empleadas de Baerza. Eh, decíamos en el pleno anterior que la administración del PP, especialmente en el sector público y concretamente en este caso de la empresa pública de pesaba como una losa en la cabeza y en los bolsillos de los valencianos y valencianas. Eh, recientemente, el último episodio lo hemos tenido esta semana donde otro, se ha destapado otro nuevo caso aislado, el de las tarjetas green, en el que eh, exdirectivos de la anterior etapa del Partido Popular entre los años 2006 y 2015 habían gastado dinero público con un coste de 138.500 euros en los que se incluían eh, abonos en restaurantes, ...grandes almacenes, hasta clínicas eh, veterinarias y tiendas de bricolaje. Toda esta fiesta mientras se producían eres y se negaban condiciones dignas a los trabajadores. Como decíamos también en, en el anterior pleno, somos conscientes de que solucionar esta estructura y solucionar esta administración en B generada revirtiendo las inercias de tiempos pasados iba a ser algo enormemente complejo para la nueva administración eh, decíamos también que se está tratando de poner solución a, a muchos de los problemas que se han cronificado eh, que hay cosas que se han mejorado como debíamos esperar de, de, de lo que queremos representar pero a nuestro modo de ver, así como también al de numerosos trabajadores y trabajadoras y como sindicatos de la empresa, hay cuestiones que no están avanzando lo suficientemente rápido y hay otras que lo están haciendo tan lentamente que parece que no lo hacen en absoluto. Con la presentación de, de esta interpelación y de la moción que hoy presentamos, tratamos de afrontar y de acelerar ...los distintos problemas que se vienen sucediendo... ...tanto en la anterior etapa como los que persisten en, en la actual... Eh, ...que podemos ir delimitando en los siguientes... ...uno era la falta de transparencia... ...impulsando una auditoría y un informe externo... ...para tener así una foto lo más real y, y certera posible... ...de la cantidad de gente que realiza funciones en Bersa... Y, ...y sabiendo con qué funciones... Otro aspecto, la precariedad laboral, fruto de un sistema de encomiendas injusto y, y perverso que hace que muchísimos trabajadores estén repitiendo el mismo trabajo durante 20 años. Mm. Queremos eh, además acabar con las, eh, impedir que las supuestas fiestas que se han estado pagando algunos pues, eh, se, se, se vean afectadas en esto los derechos de los trabajadores, garantizando un salario acorde a las categorías profesionales en que ejercen sus funciones, así como las responsabilidades asumidas en su puesto de trabajo. Otra cuestión es la falta de procesos de contratación públicos y transparentes eh, que estén basados en principios de igualdad, mérito y capacidad, tanto para los puestos de, de oferta pública como internos. Otra noticia también a, a partir de informes eh, de la documentación recopilada por Hacienda mostraba que solo uno de cada tres empleados del sector público empresarial de la Generalitat se habían sometido a alguna prueba selectiva para acceder a su puesto de trabajo. Y en, en este sector público, pues Baersa tenía un lugar distinguido. Y principalmente, algo que nos preocupa porque tiene que ver con el servicio que, que muchos de los trabajadores y muchas de las funciones que cumple Baersa para nuestro territorio es la falta de un horizonte estratégico eh, estableciendo un plan de trabajo que defina objetivos claros, indicadores precisos y realice un cronograma para el cumplimiento de los mismos. Eh, esto también para acelerar la transformación de, de BAERSA para que racionalice su gestión, eh, se dimensione ...dentro de sus funciones en el contexto de la función pública del sector público valenciano. Eh, estas medidas que proponemos hoy y que esperamos que cuenten con el apoyo de toda la Cámara... ...deben suponer, o así lo entendemos, un horizonte para el Consejo que, que ofrezca soluciones claras a un problema ya endémico que ponga fin a años de irregularidades, eh, años también de corrupción y años de mordidas, que garantice principalmente el respeto al trabajo de todos aquellos que honradamente han estado dejándose la piel por defender nuestro medio ambiente y nuestro territorio y que suponga una muestra clara de que las cosas se hacen de otra forma, de que años y años de mala gestión clientelismo y saqueo eh, han llegado a su fin y que no van a repetirse. Tenemos una gran responsabilidad por, por delante y espero que estemos a la altura. Si no más, muchas gracias. Gracias, señor